Hollywood, let you beat stuck. Pobre giro, ayer componiendo con libertad. Dame una oportunidad para poderte sonreír de verdad. Felicia no espera, no espera cualquiera Solo para que, que tenga las bolsas Para luchar por sus metas Todo lo que que me lo pide el corazón me meta contigo por una razón Voy como tío fuerte, feliz No fui maniando no sin estar sin ti Tu es que confiar el fin Pongo que me pierdas y no lo para siempre Lo más es que recuerdo Siempre tiene un estado en los al viento A veces me siento solo alejado, callado Porque la música me ha fallado Nunca me sale como quiero estoy sufriendo como un emo Pero solo por dentro egoísta y amargado Pensando en mí mismo y lo que me he dicho fue un amigo La música me aleja de que siga bien mi alma Diciendo que siga adelante Que solo es una etapa Que sea constante que buscarte la piel Nunca no me ha pegado tanto como antes Yo me lo he ganado Seguir expresando un pensamiento de la realidad Que no se ha a expresar crítica y avanzar, Y aprender cada día más No he todo lo que tengo lo la copa pues, Y me por porque yo sé que puedo He luchado por tanto tiempo solo para este momento Pero te cae entrenado solo porque no acabo en ningún puesto Seguir mi corazón, no encontrar lo que quiero Andar a todos los lugares Yo no vengo mi la música y el baile Ahora es una necesidad poner cada más una velocidad de lo que me gusta de verdad Cuando no aguanto más que ya no puedo avanzar Me hay ganas de llorar, pero no me levanto y temo No sé lo que quiero, teniendo un claro hasta el que me queda. En mi sueño, mi camino, mi destino, mi desafío conseguir signos para para crear canciones Lo que siento en mi pasado Comenzando a crear caídas composiciones Mi de experiencia, de mi conocimiento, pero... el perro, ¿sabes ser un profesional, para avanzar Que es mi verdadera pasión Ser productor, pero compositor Siempre sí. sí. operador, de yo sí. que no, no Que no vale para rapear texto, por mi morir me acostumbré a ser sincero Componiendo ese rap la música Al principio era muy novato Fue duro, pero conseguí hacer mucho Aprender a hacer música en mi estudio de sí. grabación, se cada mejor Misty Misty Boy, Missy Boy. Me MMK, presenta pretenda, sí. presenta Presenta, pretenda, pretenda, pretenda, Sin temor, sin temor. Sí. Ah, ah, ah. Bien Bien Bien un sufrimiento, sabes aprovechar una gran oportunidad en mi legado pero aquí estoy luchando vi la música libre, me para localizar en con tampoco no me impregnando, practicando, siguiendo una estima novedad, recordando recorriendo pasado cuando no sale nada, se no soy descansado no sé ni qué hacer a tiempo cual cual, si en serio tiene mucho por para que matar mi ser a ver si un no, esfuerzo no lo dejaré perder una vida chile y el mi futuro no está escrito yo la puro mi no que no me engañe los demás, mi futuro creo que tengo que luchar no puedo quejar no que la música, mi realidad para llorar y libro de los que siempre va a explotar no puedo que a la hora de avanzar mi futuro creo no que tengo que luchar Tiene que ser casi sin momentos que lo necesites Habías una sola puede reír cantar llorar Con la rendita de amar, lo doy todo nunca No me necesitas que cambiar de pensar Tu miedo es para pero ese es la Y luchar por la meta que quiero Pendeja aprender a valorar conociendo personas que sean amigos de verdad Porque sé que tengo una habilidad que tengo que sacar a flot Sin que no te sé que soy capaz Si voy a hacer la y tienes que cambiar, a lo que me pasa en la calle más Sin temor, Sin temor.